forma parte del plan maestro de la nueva red vial de la ciudad de Panamá. El proyecto Cinta Costera 3 fue construido por la constructora Norberto Odebrecht y diseñada por Juan Herreros Arquitectos. La obra Cinta Costera 3 es la culminación de un proyecto de viabilidad y de espacios abiertos al mismo tiempo. Inició con la Cinta Costera 1, la 2 y la 3. La Cinta Costera 3 promueve los conceptos de nuevo urbanismo a través de un área que combina diferentes opciones de movilidad, amplios estacionamientos, espacios mixtos, áreas verdes y espacios para el deporte y la cultura. Es una obra que podemos decir que desde el punto de vista de ingeniería eh, conllevó unos riesgos, pero también se incorporaron una serie de procedimientos eh, excelentes, innovadores, eh, para construir sobre el mar. Entre los desafíos que presentó esta obra estuvo el desarrollo de metodologías constructivas para todas las etapas de la construcción del puente marino, teniendo en consideración los niveles de la marea. Técnicamente hablando, es la primera vez que se lleva a cabo eh, un procedimiento similar. De poco a poco, ganándole a los efectos del mar, eh, y en un tiempo bastante corto, eh, la empresa pudo llevar a cabo el proyecto. En su construcción se innovó, con el uso de concretos autocompactantes de altas resistencias en sus losas especiales para construir las vigas prefabricadas del puente marino. Este concreto le aporta una mayor durabilidad, impermeabilidad, tolerancia al ataque de cloruros y sulfatos, así como protección contra la abrasión y erosión. Sobre todo los materiales que se han utilizado, además del de acero, el concreto, que es un material eh, que para nuestro país debiera ser utilizado generalmente para este tipo de proyectos y de vías eh, por su durabilidad, por su eh, buen mantenimiento o fácil mantenimiento. Otro de los retos de este proyecto fue generar la mejor y adecuada implantación de un diseño geométrico respetando las áreas colindantes del casco antiguo. Eh, usted puede mirar la ciudad, eh, la parte del casco antiguo que antes no podíamos mirar, un punto de vista histórico y usted observa eh, cuando hablamos de casco, ya usted observa el casco, antes no lo observábamos, simplemente considerábamos que el casco era de adentro y no de hacia afuera. Este proyecto aportó beneficios adicionales como el soterramiento de toda la línea de alta tensión de la avenida Balboa, el mejoramiento de la red de aguas pluviales y la construcción de un estadio de fútbol. Este proyecto tiene una magnitud interesante, técnicamente hablando, funcionalmente hablando, que permite hacer un recorrido interesante eh, que resulta recreativo al mismo tiempo. Con una extensión de 2.6 kilómetros y un área de 22 hectáreas generadas por un relleno marino, la Cinta Costera 3 es una obra de gran tecnicismo e importancia social. Por ello, es la ganadora del primer lugar en la categoría Infraestructura del premio Obras CEMEX 2014.